Mi nombre es Natalia Castillo, yo les voy a presentar los resultados de lo del componente de corredores de conectividad e interoperabilidad desarrollados en el marco del proyecto Jeff Corazón de la Amazonía. Para el desarrollo del primer componente se estableció que debido a las dinámicas de transformación presentes en la región, era urgente la identificación de prioridades de conservación de corredores de conectividad en la Amazonía colombiana a partir de tres objetivos específicos. El primero buscaba la generación de una metodología de análisis de fragmentación y conectividad a nivel regional, subregional y local para la Amazonía colombiana, realizando la identificación y caracterización de motores de fragmentación. El segundo, buscaba la validación de la metodología a partir de un análisis regional para la priorización de corredores de conectividad entre las regiones Andes, Amazonía y Orinoquía. Y el tercero, buscó la predicción de un escenario tendencial de cambio de cobertura y uso del suelo a nivel regional, realizando un análisis en los corredores priorizados. Para la fase de generación de la metodología se inició con la generación del análisis de fragmentación y a partir de la identificación de las unidades de análisis permitió la identificación, caracterización y espacialización de los motores de fragmentación que a su vez serían uno de los insumos para priorizar los corredores de conectividad obtenidos a partir del análisis de conectividad en la región. A partir del desarrollo de la metodología, y con el conocimiento de los demás expertos de la Mesa Técnica Ambiental, se priorizaron eh, 11 corredores de conectividad que cubren un área total de 51.845 kilómetros cuadrados. Posteriormente, y con el interés de conocer el escenario tendencial de cambio de coberturas de la tierra para la región y haciendo un especial eh, análisis en los corredores priorizados, se generó un escenario tendencial al año 2030, en donde a partir del análisis de las dinámicas de cambio presentes en la región desde el año 2002 al 2016, se generó un modelo que permite evidenciar los cambios que se harían en la región para el año 2030. Con este análisis, se identificó que para el año 2030, un total de 1.5 millones de hectáreas se transformarían, eh, perdiéndose eh, 1.265.000 hectáreas de bosque, 135.000 hectáreas de herbaciales y arbustales y 90.000 hectáreas de bosque inundable eh, de galería y ripario que pasarían a convertirse a 1.2 millones de hectáreas nuevas de pastos y cultivos, eh, además de otro tipo de coberturas de origen antrópico. Ahora bien, eh, con los eh, resultados de los corredores priorizados, eh, tres de los corredores serían los más afectados. El corredor del arco de amortiguación del chiribiquete. El corredor Chiribiquete Nucac y el corredor Chiribiquete Amem, en donde, en términos generales, el bosque de tierra firme será una de las coberturas más afectadas por los, por los procesos de transformación. Eh, aumentarán el número de parsis como consecuencia de la deforestación y se hará un aumento en el área de coberturas de bosque fragmentados y cultivos, pastos y espacios naturales como consecuencia del desarrollo de actividades antrópicas. Para el segundo componente, eh, que es el componente de interoperabilidad, se buscó generar un mecanismo de intercambio de información entre el Instituto Sinchi específicamente con el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana, CIATAC, y el IDEAM, eh, específicamente con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Entonces, entendiendo que la interoperabilidad es la capacidad de las organizaciones para intercambiar datos, información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios digitales a ciudadanos, empresas y otras entidades mediante el intercambio de datos entre sus sistemas, se generó un protocolo de interoperabilidad que a partir de estándares y lineamientos eh, se lograra el intercambio de datos, información y conocimiento entre distintas entidades con la finalidad de optimizar tiempos y esfuerzos y así mejorar los resultados. Eh, hasta el momento se ha avanzado el intercambio de información con el Ministerio de Ambiente y el IDEAM de la información de eh, veredas, eh, asociaciones y predios con acuerdos de conservación de bosque eh, del Instituto Sinchi, así como la información de bosque y no bosque a escala 1 a generada por el IDEAM. Este ejercicio sigue en curso debido a que además de seguir buscando mecanismos de intercambio de información activa, Dentro del componente se han realizado talleres con diferentes entidades y corporaciones autónomas regionales eh, para mostrar el interés del Instituto sinchi en seguir desarrollando este tipo de ejercicios y además para mostrar los productos de información que se generan desde el Instituto. Actualmente también en el marco de eh, interoperabilidad de este proyecto se mm, desarrolló el nuevo portal del CIATAC en donde en este momento es el principal mecanismo de intercambio de información con otras entidades. Tiene, cuenta con información actualizada y permite la descarga de información en, en diferentes formatos. Muchas gracias por su atención. Eh, este, les dejo mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta que, con respecto a los resultados que les acabo de presentar. Muchas gracias.